Gracias. Es muy posible que hayas escuchado hablar de web 3 pero también es muy posible que entiendas lo mismo de web 3 que de gastronomía tradicional en el imperio austrohúngaro si es así te explico en qué consiste web 3 es un término que se utiliza para referirse a la próxima generación de internet también conocida como el internet descentralizado o blockchain web a diferencia de la web actual también llamada web 2.0 que está controlada por un grupo pequeño de compañías y organizaciones la web 3 está diseñada para ser descentralizada y abierta lo que significa que los usuarios tienen más control sobre sus datos y su experiencia en línea. Una de las principales características de la Web3 es el uso de tecnologías de blockchain. Un blockchain es una base de datos descentralizada y segura que permite a los usuarios verificar y registrar transacciones sin la necesidad de un intermediario. Y es que en lugar de confiar en una entidad centralizada para verificar las transacciones como un banco, una blockchain utiliza una red de nodos que trabajan juntos para verificar y registrar transacciones. Un ejemplo de una aplicación de la Web3 es es ethereum una plataforma blockchain que permite a los desarrolladores crear y ejecutar aplicaciones descentralizadas también se llaman daps y estas daps pueden ser utilizadas para una amplia variedad de propósitos incluyendo la creación de contratos inteligentes o la creación de nuevos activos digitales como tokens de criptomoneda. lo bueno de ethereum es que es una de las plataformas blockchain más populares y tiene un muy buen ecosistema de desarrolladores y de proyectos otro ejemplo y este es alucinante es ipfs que es un sistema de almacenamiento descentralizado que funciona un poco como una red p2p y permite a los usuarios guardar y compartir archivos de forma segura y sin depender de una sola entidad centralizada IPFS es el acrónimo de interplanetary file system es decir sistema de archivos interplanetario en resumen en la web actual la gente genera contenidos para plataformas como facebook TikTok, youtube etcétera pero en la web 3 esos contenidos serán tuyos